Quería aportar mi visión académica sobre el proyecto futuro del TMT eh, gracias a la experiencia en estas aulas de estas islas donde estamos formando pues, talento en redes, mantenimiento, eh, programación web y pienso que un, una iniciativa como este telescopio puede ofrecer eh, grandes oportunidades para que estos chicos sepan eh, desarrollar sus conocimientos ...su aporte humano para que técnicamente el proyecto sea viable... ...y también colaborar para que la isla se desarrolle un poco más... Eh, ...evidentemente pues ayudaría a que los formadores... ...que también llevan por detrás un gran trabajo... ...y los institutos que dan apoyo material y, y humano... ...a la formación de estos chicos... pues ...puedan eh, dar una publicidad mucho mayor a la isla... ...darse a conocer y entender que ellos aportan mucho más de lo que parece, y en fin, pueden dar pues otra visión más allá de la económica en ese pequeño segmento que es la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Y ahora pues que ellos también puedan aportar su visión sobre este proyecto. Sí,